Primero. Ole, es grande, eh. Sí, sí, sí, Es grande, chaval, es, <risa> ah, es bastante, este nada que ver con la vista ya. Sí, sí, sí, sí, nada que ver. Armalo, armado. Se lo queremos dejar armado. Vamos. ¡Uy! ¡Ullo! <risa> ¿Qué? ¿Le ponía una marcha peronista? ¿Qué onda, güey? Funado, funado el viejo, funado The Gamerpalooza ¿Por qué? <ríe> que bicharro, hijo Que <ríe> bicharro La base, la base... se en esos con la base alta, eh Sí un mito de ver, pera. Para que no, para que no pagó para.? Sí, sí, sí. <risa> Policía. No me da publicidad eso, ¿A te parece. <risa> No, no, es, es masivo. Es grande, boludo. Es grande, grande, grande. Sí, creo que esta está mejor que la otra. Sí, de nada que ver, boludo. Sí, bueno, el precio distinto. Sí. ¿Qué de leer que dice la. No, la las precauciones. Las bolsas de plástico pueden ser peligrosas. <risa> <risa> por qué hasta acá, <risa> Pilot. A ver cómo queda ay no me digas que es como lo que yo digo que me quejo de que no se le puede ver la cara. No si sí, si, sí. queda pero a ver Porque el sello era muy feo por eso No, no, bueno ese C estaba medio medio igual eh que no Ah mira se le saca el chino Ah no, porque claro, es de goma el. ¿Recintular? Sí. Vencido por una figura. Ahí <risa> cuidado, boludo. ¿no? ¿Te, ¿Te, eh? ¿Te acordás que enviamos una figura original? Y. Que será el chabonete, <risa> Por el calor se rompió, boludo. ¿no? Calor del envío. Es calor del envío. Está buena, ¿eh? No, no, sí, está muy buena, está muy vacía Comparada con la otra Comparado con, sí. con, con esta Es que esta es muy humilde, La Otra primera es muy humilde Este es para, para los pobres No, que está muy buena, muy buena. Sí, no le hacía justicia a la caja Sí, la caja no le hacía justicia La caja es una mierda, güey no ha puesto más a onda de la caja también, ¿eh? Ah, mira, cosito del de la chancla, ¿eh? Sí. ¿Y zarpado? Está acá, veo? Pues sí. Ahí está. Y ese va a ir en el cinturón. Sí. Incluso me da como brilla ¿eh? esto Esta complicado tenerlo, no? Claro, por eso viene con... de goma Te voy a tener que... arriba para abajo, para abajo No Lo tengo que desabrochar Ah, mira. Que locura, lo. eh, que locura Y acá no hay que forzar, forzar nada, boludo Se queda con el cinturón en la mano ¿Qué? Ahí, ahí tiene el, la traba, ahí tiene la traba ahí. Me parece que está atrás traba trabajo. ¿Pues Así es que vamos para arriba. Ah no, no, no. Acá tiene, acá, acá tiene el cosito. A mi engancho. Dale la vuelta, dale la vuelta. Ay. Acá. Ay. No quiero. Ahora no quiero no cerrar el sinpicón, estaba ah, muy gordo. Sí. Ah, ahí está. Se lo abro. Ahí quedó. No, está muy buena. ¡Ah, muy buena sí, la verdad. Muy buena detalle. Más que nada las manos, boludo. Ah, mira, sí, sí, sí, sí. Pues sí. Vamos con el Naruto Grandista. Pero, que tampoco le hace justicia. La caja no le hace justicia. Yo este esta la figura, boludo. Checaba el chaval después que <risa> abierto todas las figuras. A mí me viene perfecto para el contenido. Pero la otra vez le enseñé. Agarrar algo largo y meterlo en las calles para no romperlo. Y me decía... Pues si no queda marcada, ah. Ahí está, eh Y así no queda marcada la tarta. <risa> que tipo es, eh? Carlos <risa> sabe de un unboxing, eh. verga ah. Y acá tenemos un Naruto. Vamos a ver. creo que va a ser mejor este lado. Ah, casi ni que armarlo, ese está bueno. Sí. Creo que poner la cabeza, ¿no? No poner la cabeza, a ver, ya está. No tiene base, no, tiene base. Ese te lo es. Ah, qué fea. Bueno, pero no le hace justicia la caja. <risa> si sí, la caja no le hace justicia. Eh. <risa> te ganó la bolsa, Me ganó la bolsa, te es que no quiero romper la bolsa, o sea, madre lo tienes, está, ya claro, sí, está. está, estás no perdido, Bien, con el código de seguridad, pues sí, eso te dice para el sitio original, o que el OTS, el es. Que no te es. Ahí está, ahí, ahí está, un ¿Es esto ¿Es ese? sí, sí. ¿Este, no? sí, sí. Bueno. no? no, Pues no, no ese. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Es este. Sí, la caja no le hacía justicia para ¿no? nada Oh, guapo A ver, vamos a darle vuelta No, no, tiene sí, nada no, no. Mucho ahí Ah, está muy bueno, está muy bueno la ¿no? verdad Ahora van a decir, yo lo quiero, yo lo quiero hijo de puta ¿Cómo? Ahí está, ya, ya empezó Yo, mira, lo no, hago no, no, no, no. Yo si sí rompo la caja Yo si sí rompo la caja ahora que tiene la cinta sí. Por ahí la está rompiendo el cinto Llego Jota, no, no, no, no, no. Yo, J, no ah, se rompió Ah mira, mira, mira. mira. Esta ah, sí. viene casi un tiro más Ah, si, tiene con blister Oh, este, este es el que tiene más bolsas que la mía bro. Sí. Si ah, Dame la caja de la caja Porque qué tiraba la caja? Mira, mira, mira. Es que este tiene más pegamento que de... el... ¡No! ¡No! Ah, amigo! ya con, con todo lo que viene! ¿Vos, vos decías que el lo iba ganando? Mira, viene renga también Bueno, pues la pata la tiene... <ríe> ¡Ah, mira! Este, ¡No, amigo! Me busqué la más difícil para armar, boludo <ríe> <¿verdad? ríe> ¡Qué coajón, chapón! ¿Habría, habría esperado Cancún que me ayude Ah, mira, si me la das ¿sí viene con... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué a ¿Claro? ¿Qué? No, creo yo que no. ¿no? tiene ¿Qué, qué, qué, qué. El... el mejor amigo de <risa> Pero bueno, bueno. ¿Qué no. Chabón, mira lo que es esto. mira el pelo. Calidad ¿Sí? del pelo es impresionante, boludo. Que bajar en ser el dueño de la figura esta y que no poder abrirla. Sí, ¿no? Porque alguien te cagó el... Pero es que igual tampoco en las cajas no se animan a. a paréntate? comprarlo. Porque no. no se puede aparecer. Ah, ahí está. Y fíjate como va el pie. Bro. Sí, sí, sí. Ahí está. Ahí está. Ya te ¿Cómo, ¿Cómo es? No hay no, bro, no, no, no, de es de el culo, de... bro. Ah, no, sí, sí, sí, no. Para, no. Es primero el coso y después el, la pata. Ah, está. Para dar la caja está en bueno. Acá está. Ahí dice. Sí, sí, sí, el primero el. Primero, primero el... el palito y después la pierna. Para, ¿por dónde cruza por dónde el palito bro? Por las manos <risa> Me imaginé, pero me imaginé Pero baste, ¿no? Sí, no, no, no, es que... no, ah, no sé. Para que sí para que, para que está más complicado de lo que parece, boludo Te vas queriendo, está, va queriendo. Está, está, está. Creo que tengo... Ahí no, está ahí la, por... la mano sostiene el, el palito Espera, espera No, no quiero hacerme nada acá Porque estoy todo viejo ya bueno, este es este de acá. Me imagino, ¿no? Va para arriba o para abajo. Dios, lo tuve que haber puesto antes. <risa> Dios mío, qué difícil que es. ¿Es así? Ojo, eh. Sí, sí, barra, va. Guarda, guarda que. Va, va, viene, esto? No viene. ¿Y esto? ¿Y ese la... va en la mano? La fruta. en la imagen? No, va colgado del cetro Acá. Sí. Ahí va colgado ¡Vole! El cetro va apuntando al revés apuntando para abajo? Claro Ah, si, ahí Ah, vale No sé si me quiere salir la tierra ¡Joder! Espera, esta debe estar al revés, ¿no? Aquí bueno. sí, está en un solo agujerito Así que... Es que ya estoy viejo, no le puedo apuntar el <risa> Bueno, lo más difícil Y ahí está, lo más difícil <risa> ¿Qué es ¿La verdad que no lo puedo poner? Espera, espera, ¿cómo van? Esa no tiene encástrofe, me parece ahí está, ahí está, está. ay ¡Qué chulada, amigo! No. no, boludo, mirá Está muy buena No, ahora sí, boludo Es otra cosa es otra cosa la figura No, no, eh, la, caja, la la caja no le hacía justicia No, ¿eh? no, no, no. Y nada. mirá, y pensé que iba a ir a más alta boludo pero Sí, no. sí, te, no, Pero es más... es más petiza Mirá ¿Esto? Sí, sí